Los cambios son constantes en nuestra vida. Esperados, inesperados, necesarios. Se producen continuamente a tu alrededor y solo tú puedes elegir qué papel quieres jugar. ¿Seguir o liderar? Hemos evolucionado. Estamos cerca de la verdadera consolidación de la igualdad de género en el trabajo. Normas, formación, sistemas de control... El plan de igualdad es ya una realidad dentro de muchas empresas... ...pero no todas jugarán el mismo papel en esta evolución. Algunas se diferenciarán del resto... ...y serán el modelo a seguir para las demás. En AENOR hemos desarrollado varias soluciones... ...para ayudar a las organizaciones a demostrar su compromiso con la igualdad... ...entre las que destacan el modelo de igualdad de género... ...que profundiza en nueve ámbitos de actuación...